Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a cubrir uno de los dos tipos de sistemas eh, secuenciales estándares que vamos a ver en la asignatura. En particular son los registros, que como decíamos, que junto a los contadores son los dos tipos de, de circuitos estándares que vamos a ver eh, dentro del capítulo de sistemas digitales. Los registros tienen importancia, tienen eh, sentido por sí solos, pues que en muchos sistemas computacionales necesitamos guardar información, y los registros van a ser los circuitos que nos van a ayudar a guardar información. Obviamente ya sabemos que eh, la forma de guardar información es a través de un flip-flop, y que los registros, por tanto, van a estar eh, creados, van a estar eh, implementados mediante este tipo de, de circuitos, mediante flip-flops. ¿vale? Por tanto, la funcionalidad que tienen es almacenar eh, k bits, ¿vale? una cantidad de bits eh, indeterminada que vendrá definida por las propias características del registro. La primera característica que tendremos que conocer o definir de un circuito es su tamaño. Un tamaño k, que es el número de bits y que, y que va a coincidir con el número de flip-flops que tendrá internamente. Por tanto, un un registro de 3 bits estará formado, estará creado por tres flip-flops, ¿vale? Luego, tendremos la forma en la que esos K-bits que lo forman internamente, cómo se pueden escribir en el registro, ¿vale? Imaginaros que eh, tenemos una caja negra, que es este registro, entonces, la carga, es decir, la escritura, el almacenamiento, lo podemos llamar carga, escritura, entrada, almacenamiento la forma que queramos, de estos K bits que tengo internamente, va a haber dos formas de hacerlo. Va a haber registros que lo realicen de una forma o de otra. La primera sería en paralelo. Es decir, yo tengo K entradas en este circuito y cada una de esas entradas va directamente a un flip-flop y el valor se carga. ¿Vale? La otra forma, la forma en serie, sería que yo únicamente dispongo de una entrada ¿Eh? Solo dispongo de un bit de entrada y ciclo tras ciclo se van cargando un bit después de otro. ¿vale? Entonces, si yo tuviese que cargar eh, cuatro bits, por ejemplo, el valor 0, eh, perdón, 1, primero escribiría en el registro el valor 1, después escribiría al siguiente valor 1, el valor 0, y por último el valor 1. No los puedo cargar, no los puedo escribir de forma paralela, sino que tengo que ir uno detrás de otro. ¿Ok? Y para la parte de lectura, de consultar los datos de salida, es exactamente lo mismo. Habrá registros que nos permitirán hacer la lectura en paralelo y, por tanto, tendrán k bits de salida, pero otros que no dispondremos de k bits de salida y solo tendremos un bit de salida. Y es lo mismo, si internamente tuviésemos almacenado el, el 0, 1, 1, 1 pues... Primero veríamos a la salida este 1, después en el siguiente ciclo este 1, otro 1 y otro 0. Nos lo iría dando, nos iría proporcionando la salida un bit detrás de otro. ¿vale? Como veis, para estos casos de carga y eh, almacenamiento, eh, ya cuando veamos las implementaciones, veremos que se necesita ir haciendo con un desplazamiento de los valores internamente, en los, en los flip-flops, que implementan internamente el registro, se irá llevando a cabo un desplazamiento de estos bits. Por tanto, también será importante definir en qué sentido se hace el desplazamiento de estos bits. Si se hacen hacia la izquierda, es decir, desde el menos significativo al más significativo, o si el desplazamiento es a la derecha, desde el más significativo al menos significativo. ¿Vale? Y bueno, ahora ya vamos a ver eh, algunos ejemplos particulares de cada uno de estos casos para que combinen estas distintas características y cómo se implementarían, ¿vale? El primero que vamos a ver es un registro que tanto la entrada es paralela como la salida es paralela. Por tanto, tendrá K entradas de datos, tendrá K salida de datos cada una de las entradas, cada uno de los bits de entrada, irá directamente al flip-flop correspondiente, que va a almacenar ese bit en particular, tendrá K flip-flops, y cada una de las salidas, cada salida Q del flip-flop, irá directamente a la salida de datos. ¿vale? Aparte, tienen una señal de LOAD, que es la que nos permite decir en qué momento queremos que se cargue el dato, mientras que este LOAD no esté activo, no, no se va... A, no se va a producir la, la carga de datos. Tendremos una señal de reloj que nos indicará el momento exacto en el que se ha de sincronizar la carga en los distintos flip-flops y un valor de reset para eh, poder resetear el circuito, vale Si nos fijamos concretamente en, en, en un ejemplo que sería el de 3 bits, la implementación sería esta de aquí. ¿vale? En el, la señal de clock va conectada en común ...a todos los clocks de, del circuito, va conectada a todos los clocks de los, de los flip-flops, ¿vale? Y como decíamos, la salida, las salidas directamente son los valores de estado, las Qs de cada uno de los flip-flops... ...el reset va conectado a cada uno de los resets y está la carga. La carga, como hemos escogido un flip-flop de tipo JK, lo que queremos es que si en la entrada la Y es igual a cero... Lo que queremos es que el flip-flop escriba un 0. ¿Cómo le indicamos a un flip-flop jk que escriba 0? Pues poniendo la j a 0 y la k a 1, haciendo un reset. ¿vale? Si la y es igual a 1, ¿qué queremos en la entrada de qué tenemos que poner en la entrada del flip-flop? Pues ponemos la j igual a 1 y la k igual a 0 y se hará el, el set. Y si el LOAD está igual a 0, lo que queremos es que eh, no se cargue el dato, que siga estando el dato que hay actualmente. Por tanto, cuando el LOAD es 0, queremos que tanto la J como la K, los dos valores sean 0 Mediante esa lógica, pues fijaros, con estas puertas, colocando las puertas en J y K como se ven a continuación, eh, implementamos este, este comportamiento indicado. Fijaros, cuando el LOAD vale 0, ambas puertas, tanto esta como esta, su salida van a ser 0, por tanto la k valdrá 0 y no se producirá cambio de estado. Cuando la, el LOAD valga 1, directamente aquí lo que vamos a tener va a ser Y y en esta vamos a tener Y negado. ¿Mm? Esto cuando LOAD sea igual a 1, la salida de estas puertas va a ser eh, respectivamente, y, y y negado. Hemos dicho que cuando Y era 1 queríamos que se pusiese en la J 1 y 0, pues fijaros que cuando Y sea 1 tendremos en la J 1 y en la K tendremos 0, y cuando la Y sea 0 queremos que haya 0 1 para hacer un reset, por tanto, si la Y vale 0, en J tendremos 0 y en K tendremos 1. Precisamente tenemos el comportamiento que, que estábamos buscando. ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo más, más claro, más en concreto. Imaginaros que aquí tenemos un 1, un 0 y un 1. Lo que queremos es almacenar este valor, el valor 101. Mientras que el load sea 0, la salida de todas estas puertas van a ser 0, de todas estas puertas AND, las salidas van a ser 0, y por tanto el valor que llega a las entradas J y K de los flip-flops es 0. Y, por tanto, 0, 0, no cambia estado, no se almacenaría este nuevo estado, se quedaría almacenado el, los valores que teníamos anteriormente. En el momento que el OAT pasa a valer 1, pues tendremos que aquí 1 por 1 es 1, aquí tendremos 0 por 1 es 0, aquí tendremos 0 por 1 es 0, 1 por 1 es 1, aquí tendremos 1 por 1 es es 1 y 0 eh, por 1 es 0. ¿Okay? De esta forma, lo que nos está llegando a los flip-flops aquí en el, es J1K0, que lo que hace es un set. Aquí lo que hace es J0, K1, que lo que se produce es un reset, y aquí 10 que lo que se produce es un set. Así que almacenaríamos el valor 1, 0 y 1, que eran exactamente los que yo deseaba que se almacenaran en estos flip-flops. Y a partir de ese instante, desde el momento que activo el load y que me llega el primer flanco ascendente de reloj después de la activación del load, pues la salida Z va a ser igual a 1, la Z1 va a ser igual a 0 y la Z2 va a ser igual a 2, ¿vale? Vamos ahora con otro caso. Este caso sería totalmente el contrario. Entrada serie y salida serie. Vale. Entonces los bits se van a ir cargando de uno en uno. Se cargarán siempre sobre el mismo flip-flop. Siempre irán a uno de los dos flip-flops que están en el extremo. O el del bit menos significativo o el del bit más significativo, ¿vale? Uh, por tanto, tenemos que definir qué tipo de desplazamiento vamos a tener, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Fijaros que si estos son mis bits, desde el más significativo hasta el menos significativo, que es el 0, si el desplazamiento se hace hacia la izquierda, que es el que hemos escogido para este ejemplo, lo que se está haciendo es Almacenar o introducir el nuevo bit siempre por el menos significativo, ¿eh? el desplazamiento es hacia la izquierda, por tanto, de un ciclo para otro, el bit que estaba en la posición 0 pasa a la posición 1, el que estaba en la 1 a la 2, y así sucesivamente, ¿vale? Dicho de otra forma, los bits se van moviendo desde las partes menos significativas, less significant bit, hasta las más significativas, most significant bit. ¿vale? Pues eso, el desplazamiento se hace a la izquierda, así que los nuevos valores, los valores de entrada, el único bit de entrada que tiene que ir entrando en el, en, en, en el registro, se cargará por el bit menos significativo. Al contrario, la salida, la salida como también es eh, serie, pues será la del bit más significativo, los bits que se van yendo, los que ya no almaceno, los que van saliendo de aquí, son los del más significativo. Así que la salida será el estado del flip-flop que corresponde al bit más significativo. ¿Vale? Pues, ¿cómo lo implementaríamos esto? Fijaros que esto es el flip-flop 0 y esto es el flip-flop 2. ¿Vale? Estamos para un caso de 3 bits. Por tanto, como hemos dicho, la carga del valor se tiene que hacer por el menos significativo y la salida del valor por el más significativo. La salida Z del circuito será el bit de estado, la Q, del flip-flop más significativo. Por el contrario, la entrada, como hemos dicho, que se cargarán los bits por el lado del menos significativo, porque es desplazamiento hacia la izquierda, pues la entrada del circuito, que también es de un bit, pues irá directamente a la entrada del flip-flop menos significativo, el que corresponde al flip-flop cero, ¿Vale? Como en este caso hemos escogido el flip-flop de tipo D, lo hemos hecho de esta forma. Directamente la Y va conectada a D. Cuando la Y valga 0 se escribe un 0, cuando la Y valga 1 se escribe un 1. De la misma forma, de forma intermedia, la salida de este flip-flop para el siguiente ciclo pues pasará a la entrada de este flip-flop y la, de la entrada de este flip-flop en el siguiente ciclo pasará a este otro flip-flop. ¿Vale? Para que lo veáis más claro, ahora veremos un ejemplo. Pero bueno, recordad ya o ya acabar también que tendremos la señal de reset que irá conectada a todos los resets de los flip-flops y la señal de clock que irá conectada en común también a todos los clocks de los flip-flops. ¿vale? Como decíamos, vamos a ver un ejemplo que, por ejemplo, imaginaros que quiero. se van a ir almacenando los valores 1, 0, eh, por ejemplo, 1, 1, 0, 1, ¿vale? Hagamos este caso de aquí, ¿vale? En el instante de tiempo inicial, 1, pongamos, lo que tenemos a la entrada y será el 1. Llegará el flip-flop, el clock de, perdón, llegará el clock de ese, de ese instante de tiempo, y como la entrada de 0 es 1, lo que haremos es que en el flip-flop se almacenará un 1, ¿vale? Obviemos lo que había. Eh, almacenados hasta ese instante de tiempo. Luego, en el siguiente ciclo, en el T2, ya se habrá puesto a la entrada el siguiente bit, que será el bit 0, ¿vale? Y a la salida de este otro flip-flop, lo que tendríamos será el valor que tenía almacenado, que es un 1, ¿vale? Llega al flanco ascendente de reloj, aquí se almacena el 0, que está a la entrada de... De, del flip flop menos significativo, del flip flop 0, y en el siguiente, en el flip flop 1, este es el flip flop 1, y este es el flip flop 0, y aquí está el flip flop uh, 2, ¿vale? pues en este nuevo se almacena el 1 que teníamos a la salida del anterior. Siguiente ciclo, en el ciclo 3, pues ahora lo que nos aparece en la entrada es el tercero de los, de los bits, es un 1, Aquí teníamos almacenado un 0, por tanto a su salida tendremos un 0, aquí tendríamos almac teníamos almacenado un 1, a su salida tendremos un 1, que al llegar el flanco ascendente del reloj, lo que pasará es que en este en flip-flop 2 se guarda el 1, en el flip-flop 1 se guarda el 0, y en el primero de los flip-flops se guarda la primera entrada, que es un 1. Esto, aunque se haya llenado ya los flip-flops, esto continúa almacenando y proporcionando datos. ¿Vale? Fijaros que ahora llegaría un 1 y, por tanto, en el instante 4 lo que tenemos es que a la salida del circuito teníamos un 1, que era el primero de los bits que me había llegado, a la entrada tengo este nuevo 1, el cuarto 1, que me llegaba, y a la salida de los flip-flops, en el primero la salida sería 1, en el segundo la salida sería 0 y en el tercero, como ya habíamos dicho, la salida sería 1. ¿Qué valores se almacenarían? Aquí se almacenaría el 1 cuando llegue el clock, aquí se almacenaría el 1 cuando llegue el clock y aquí se almacenaría el 0 cuando llegue el clock. Básicamente lo que se va haciendo es que en cada ciclo de reloj los valores que hay a la entrada pasa a este flip-flop, el que hay en este flip-flop pasa a este, el que hay en este pasa a este y el que estaba en este ya se va, ya, ya se ha proporcionado a la salida ese valor y ya desaparece, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo en el que combinamos estas dos cuestiones. Combinamos el hecho de que la entrada es paralela, pero tenemos una salida serie. Una salida serie que viene demarcada por un desplazamiento hacia la izquierda. Para implementar esto, básicamente tenemos ahora que combinar los dos anteriores. Tenemos que hacer que puedan eh, funcionar de las dos, combinando las dos formas que hemos dicho antes. ¿Cómo? En unos instantes de tiempo o, o mediante alguna señal, que va a, señal, va a ser la señal de carga, le estaremos indicando al flip-flop que lo que queremos hacer es cargar los valores de entrada. Y cuando la señal de load no esté activada, lo que queremos es que se vayan realizando los desplazamientos. Es decir, en las entradas, vamos a tener, en las entradas propias de cada flip-flop vamos a tener que tener o el valor de carga, o el valor del flip-flop anterior. Sabéis que siempre que tenga que escoger entre dos posibles casos, lo que tenemos que utilizar es un eh, multiplexor. ¿vale? Y por eso necesitamos estos multiplexores a las entradas J y K de estos flip-flops. ¿Por qué? Porque cuando la señal de LOAD sea 1, lo que voy a hacer es escoger las entradas que hay para la carga las entradas y de mi circuito y cuando el load sea 0, eh, como aquí está negado fijaros ¿vale? está negado cuando el load sea cero voy a cargar el valor que tenía en el en, en, el, en el flip flop de menos peso vale fijaros pues uh, que aquí en este para el 1 lo que hacemos es coger los valores del flip-flop anterior. En este también cogemos los valores del flip-flop anterior. Y en este en particular lo que se hace es se retroalimenta con su mismo valor. ¿vale? Podríamos haber escogido cargar siempre y 0 por ejemplo. para, Pero bueno, por no desvirtuar que la carga siempre es en paralelo, pues se coge el mismo valor y se va rellenando con el valor de menos peso. ¿vale? Esto habría libertad en cada... Cada registro de, de, de entrada paralela y salida serie lo implementará de una forma eh, distinta. ¿ok? Pero lo importante de este circuito es que nos tenemos que fijar que hay un, un multiplexor que nos va a hacer escoger entre la carga paralela o nos va a hacer escoger entre la, eh, la salida serie. ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Veamos este ejemplo. ¿eh? Imaginaros que tenemos la, salida, la, la señal de load igual... 1 entonces la parte que estará seleccionada en cada multiplexor será la 0, porque las entradas están eh, negadas, la entrada del, del multiplexor está negada, por tanto funciona al revés, escogemos la, el valor 0, por tanto lo que se escribirá en el flip-flop o lo que llegará a las entradas del flip-flop son el valor de X, Y0, eh, I1 Y0, Y1 y Y2, que son las entradas de carga. Imaginaros que lo que queremos cargar es el valor 1, 0, 1. ¿Qué pasará? Pues fijaros que esto es un multiplexor vectorial de 2 bits, ¿vale? Que el bit de arriba está sin negar, por tanto, aquí que vale 1, la J valdrá 1, y el bit de abajo está negado, pues la K será 0. Lo mismo aquí, el menos significativo, el de arriba, es el... Eh, es directamente el valor, por tanto, J valdrá 0, y K1, como está negado, el más significativo, el de abajo, pues será la entrada será 1, porque aquí la entrada nuestra era 0, negada es 1. Y, y igual a 2 es igual a 1, por tanto, a la J llegará un 1, y a la K llegará un 0. Básicamente, cuando llegue el CLO, lo que se producirá aquí es un SET, lo que se producirá aquí es un RESET, y lo que se producirá aquí es un otro set. ¿Vale? Esto para la carga. ¿Qué pasa cuando load cambia a cero? Pues vamos a verlo. Pues cuando load vale cero, como está negada, las entradas que estarán seleccionadas del multiplexor para que se vean a su salida y por tanto en las entradas j y k del multiplexor serán las que vienen o las que están conectadas a la entrada de datos 1 de cada multiplexor que son justamente las que vienen de cada uno de los multiplexores de los flip flops anteriores la salida z en este caso valdrá 1 como aquí teníamos un 0 esto cuando llegue el primer flanco ascendente después de haber desactivado la señal del oad pues cuando llegue este primer flanco ascendente como aquí teníamos un 0 directamente lo que tenemos eh, Conectado, en, en este caso, es 0, el valor 0 en el menos significativo que irá la j Y el valor 1 aquí abajo porque viene de Q negado. ¿Vale? Q negado, como el valor de Q es 0, Q negado es 1, pues a la K llegará a un 1. Por tanto, como tenemos 0, 1, se producirá un reset y este 1 pasará a valer 0. Este 0 de aquí... Obviamente se borrará porque ha llegado otro clock y se almacenará los datos que vengan eh, en la entrada de J y K. ¿Qué entrada tenemos? Obviamente tendremos que tener una entrada que me ayude a almacenar un 1 porque estamos haciendo un desplazamiento hacia la izquierda, es decir, desde el menos significativo al más significativo. Pues bien, ¿qué pasará aquí? Como tengo un 1, Q0 es 1, Q0 negado es 1, a la J llega un 1, a la K llega un 0... 1, 0 es 1, y por tanto se almacena el 1, que era lo esperado. ¿Y qué pasa con el menos significativo? Lo que habíamos dicho, en este caso particular lo que hace es retroalimentar el valor que teníamos en este mismo flip-flop, entonces también ocurrirá como en el flip-flop 1, en este flip-flop 0 tendremos las mismas entradas. Esto valdrá 1, esto valdrá 0, por tanto aquí llegará un 1 y un 0, y aquí volveremos a escribir un 1. Así que en el segundo eh, flanco de reloj lo que tendremos es 1, 1, 0. Hemos desplazado hacia la derecha. En el siguiente, este 1 pasará aquí, el 0 ya dejará de estar a la salida y tendremos 1, 1, 1 y ya acabaría. ¿Okay? Ahora tenemos el caso que nos quedaba por cubrir: que es entrada serie y salida paralela. Hemos visto los dos series, los dos paralelos. Entrada paralela y salida eh, serie. Ahora nos faltaba entrada serie y salida paralela. Salida paralela siempre sabemos que es directamente los bits de estado, pues se proporcionan como salida del sistema. Ahí lo tenemos bastante sencillo para solucionarlo. Lo único que nos queda implementar es la carga en serie. La carga en serie es directamente lo que habíamos visto ya en el caso del serie-serie la entrada va conectada al bit menos significativo y esta se va desplazando, se va eh, moviendo, ese valor se va desplazando a medida que van llegando flancos ascendentes de reloj, ¿vale? El primer valor que haya habido en Y en el primer ciclo se almacena aquí, en el segundo ciclo pasa aquí y el segundo valor que hay en Y es el que entra aquí, ¿vale? Y así sucesivamente. Vamos a verlo con un ejemplo que probablemente se verá mejor. ¿Eh? Imaginaros que lo que queremos es almacenar el valor 1,001, eh, 0, 0, 1, ¿vale? Ignoramos los que hay de entrada, ¿vale? Y lo que hacemos es, suponemos que en el primer instante de tiempo tenemos un 1 a la entrada Y, llega el flanco ascendente del reloj, lo que hace es que se almacene aquí el 1, ¿vale? Por tanto, desde ese instante de tiempo Z será igual a 1. Siguiente flanco de reloj, lo pongo en otro color, en azul, me llega un 0. Por tanto, ¿qué pasará? Cuando llegue el flanco, este 1 que tenía aquí, en la salida de este flip-flop, que entra a la entrada D de, del siguiente flip-flop, por tanto, se almacenará un 1. En este cuya entrada es el 0, se almacenará un 0. Y por tanto, las zetas, la salida será aquí 0 y aquí será 1. Llega otro flanco de reloj. Para el siguiente flanco de reloj apuntaremos al segundo cero. Por tanto, aquí tendremos un cero. Este uno de aquí se almacenará en este flip-flop. Este cero de aquí se almacenará en este flip-flop. Y este cero de aquí se almacenará en este flip-flop. Por tanto, las salidas serán 0, 0, 1. Y ya, por último... Nos encontraríamos que nos llega el este 1 de aquí, el último 1. Pondría el 1, sería el que está, a la entrada Y. ¿Y qué pasaría? Este 1 que teníamos aquí ya se pierde, ya no lo volveremos a tener. Este 0 que había aquí sería el que se almacenaría en este flip-flop. Este 0 que hay aquí sería el que se almacenaría en este flip-flop. Y este 1 de aquí sería el que se almacenaría aquí. Por tanto, las salidas tendría 1, 0, 0. Así que ya veis que en este tipo de, de registros lo que pasa es, lo que comentábamos, los bits van avanzando poco a poco por cada ciclo de reloj y tenemos que ir cargando uno a uno cada uno de los bits de forma en eh, serie. Y en la salida siempre estamos viendo el estado en que se encuentra el almacenamiento, ¿vale? Se, se ve para todos los casos, para todos los flip-flops. Hasta que no hayan pasado en close pues no veremos el dato entero almacenado dentro de, de los flip-flops, dentro del registro. Y bueno, parecería que ya hemos acabado con los distintos registros o los distintos tipos de registro, pero no es así. Porque puede haber registros que tengan o que combinen distintos funcionamientos en función de, de, de una entrada que nos deje seleccionar el modo de funcionamiento. ¿vale? Estos son los casos de los registros con selección de modo. Tienen como una entrada C de, de selección. Entonces, mediante esta entrada C, lo que hacemos es configurar el modo en que funciona. Fijaros este caso, esto es eh, libertad del diseñador, podría decidir los funcionamientos que, que uno quiera. De hecho, nosotros podemos practicar haciendo o creando registros que, de, que definan o que redefinan esta tabla de funcionamiento. Vamos a ver ahora un caso particular, eh, pero podría ser diseñado de otra forma, podría ser otros valores, otro comportamiento, etc. ¿vale? Si no hay nada... Eh, bueno, cuando tenemos a la entrada C un 0 lo que va a hacer el registro es que no hace ningún tipo de desplazamiento. Dicho de otra forma, sigue almacenando el mismo valor. Cuando a la entrada tengamos 0,1, lo que va a hacer es un desplazamiento a la derecha, es decir, los bits más significativos se van hacia los menos significativos. Cuando tengamos uno 0, Vamos a hacer un desplazamiento hacia la izquierda, los menos significativos se van hacia los más significativos y cuando tengamos la entrada 11, -1, lo que se va a hacer es una carga del valor que, que hay a la entrada. ¿Veis? Tenemos una entrada para poder cargar un valor. Eh, la salida en este caso particular es paralela, la carga también es paralela. ¿vale? Se podrían haber implementado otros tipos de cargas, obviamente, ¿vale? pero vamos a ver un ejemplo particular. ¿Vale? Pues venga, veamos cómo se implementaría esto. Pues, como hemos dicho, siempre eh, cuando, eh, cuando necesitamos escoger entre distintos modos de funcionamiento, siempre la clave es utilizar un multiplexor. El multiplexor, mediante esas entradas de control que seleccionarán el modo en que funciona nuestro multiplexor, nos va a dejar poner a la entrada de los flip-flops el valor que sea adecuado para cada uno de esos funcionamientos. ¿Vale? Acordaros, por ejemplo, en el caso en el que funcionamiento era 00, 00 era no desplazar, no hacer nada, seguir con la carga de ese valor. Pues fijaros que lo que se ha conectado en las entradas 0 son los valores Z, los mismos valores de salida de los flip-flops. De esta forma, lo que se hace es que se vuelve a escribir el mismo valor. Vamos al caso contrario, cuando teníamos el caso eh, 1 1 es decir la entrada de selección 3 lo que hemos dicho que debíamos escribir en los flip flops era el valor que había a la eh, el valor que había a la entrada del circuito pues por eso lo que tenemos que conectar en la entrada 3 de los de los de los selectores de los multiplexores perdón es el valor de carga, las entradas que corresponden al valor de carga. Para el bit menos significativo la I sub 0, para el de 1 la i 1 y para el de 2 la i 2. ¿vale? Entonces, 0, 0, guardo el mismo valor que había en el flip-flop. 1, 1, guardo el valor que hay a la entrada del circuito para el valor de carga. Y ahora me faltan los dos casos de desplazamiento. ¿Ok? 0, 1 había dicho que era desplazamiento hacia la izquierda, ¿vale? Como es desplazamiento hacia la izquierda, es desde el menos significativo hacia los más significativos. Por tanto, en el flip-flop de 1 tendré que escribir el valor de Z0, el de los menos significativos. En el D2 tendré que escribir el valor de Z1. Y... En el D0, ¿qué escribo? Pues el valor de entrada para el desplazamiento hacia la izquierda, ¿vale? Y lo contrario para el caso eh, 1,0. Con 1,0 habíamos dicho que el desplazamiento era hacia la derecha, por tanto, los más significativos van, los valores más significativos van hacia los menos significativos, por tanto, en el D1 conecto el más significativo, el Z2, en el D0 conecto el anterior, el Z1, y en el, en el D2 lo que hago es conectar el, el valor de más a la izquierda, el valor de la izquierda que quiero cargar para ir completando este desplazamiento hacia la derecha. ¿OK? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que nos encontramos en el caso de que está seleccionado con 0,0, con la entrada de, del valor de selección del modo de funcionamiento igual a 0,0, que es mantener el valor. Imaginar que en este momento tenemos almacenados 1, 0, 1. Por tanto, la Z2 es igual a 1, la Z1 es igual a 0, la Z0 es igual a 1. En los multiplexores la entrada que está seleccionada es la 0. Por tanto, Z2 hemos dicho que es igual a 1, Z1 es igual a 0 y, Z, eh, y Z0 es igual a 1. Por tanto, lo que hay a las entradas de es 1, 0, 1. Cuando llegue el reloj, lo que se producirá es el almacenamiento de esos mismos valores. Se almacenará de nuevo 1, 0 y 1, por tanto, se mantendrá el valor. El siguiente caso, desplazamiento hacia la izquierda, supongamos que tenemos el mismo valor, 1, 0, 1, ¿vale? Como es a la izquierda, tendrán que ir hacia allí, desde los menos significativos, porque este corresponde al flip-flop 0, y este al flip-flop 1, ¿vale? Pues tendrán que ir desde aquí hacia allá. Es el modo 0, 1, por tanto lo que está seleccionado es este, esta entrada de aquí, y fijaros que las conexiones lo que tienen es que es esta conexión viene aquí, esta conexión viene aquí, y esta lo que está conectado es con la entrada y subr, que sirve para ir rellenando por la derecha, ir rellenando el caso de los desplazamientos hacia la izquierda. ¿vale? Supongamos que en este caso tenemos un 0, por ejemplo. Aquí a la salida tendré un 1, por tanto, aquí me llegará un 1 y aquí tendré un 1. Aquí a la salida tengo un 0, por tanto aquí me llega un 0 y aquí tendré un 0. Y esta entrada hemos dicho que era 0, por tanto aquí me llega un 0 y como es el que está seleccionado es un 0. Cuando llegue el flanco ascendente del reloj, aquí pasará de haber un 1 a un 0, aquí de un 0 a un 1 y aquí de un 1 a un 0. Es decir, se habrá desplazado todo hacia la izquierda y se habrá cargado en el primero de ellos, en el menos significativo, este valor de entrada que corresponde a la carga en serie cuando se hace un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Qué pasa si nos encontramos en el caso contrario? Imaginaros que aquí tenemos un 1, eh, un 0 y un 1. Y ahora el, el, el, el valor para cargar en el desplazamiento hacia la derecha, que será el bit más eh, de entrada de por la izquierda, pues vale 0, eh, por ejemplo. Como el modo de funcionamiento es 1, 0, lo que estará habilitado es este 2, este 2, esta entrada 2, ¿vale? Y fijaros que estas entradas 2 pues, están conectadas, esta está entrada con, con esta salida, esta salida es esta misma entrada, ¿vale? No, en, el, en el dibujo no se han puesto todas las líneas, se han puesto los nombres de las, de las variables para no confundir con tanta línea, ¿vale? Pero básicamente estas son las conexiones que se tendrían y la IL es la que está conectada. Aquí, ¿vale? ¿Qué valores habría entonces a cada entrada? Pues fijaros, aquí tengo un 1. Este 1 llega a esta entrada 2 de este multiplexor, que será el que se escoge y llega a D1. Esta Z1, que vale 0, es la que llega a este multiplexor y por tanto a D0 valdrá un 0. Y esta Y sub L0 es este 0, es el que llega de entrada a la entrada de datos 2 de este multiplexor, y por tanto en D2 la entrada será 0. Cuando llegue el flanco ascendente de reloj, este uno desaparece y se guarda un 0, este 0 desaparece y se guarda el 1 que venía de aquí, este 0 que ha desaparecido será el que se almacena aquí, y este 1 que había desaparecido, pues es el que ya no está en el sistema, ya se ha, se ha perdido. ¿Ok? Y ya solo nos queda el caso 1,1, que es el caso de cargar el, el valor, cargar el valor de entrada. Supongamos que i2 es igual a 1, y 1 es igual a 1, y 0 es igual a 0, son los valores de carga, en la entrada de carga de nuestro registro, ¿vale? Que en este caso particular es de 3. Como el valor de seleccionado es el 3, pues lo que estarán seleccionados serán estas entradas de datos de los multiplexores, este I2 es el que está conectado aquí, este I1 aquí, este I0 aquí, por tanto... Aquí tendré un 1, aquí tendré un 1 y aquí tendré un 0. Cuando llegue el el clock ascendente, lo que se hará es almacenarse aquí un 1, almacenarse aquí un 1 y aquí un 0. ¿vale? Entonces yo voy a, poder hacer, voy a tener bastante juego con este tipo de registros porque voy a poder ir combinando sus modos de funcionamiento únicamente modificando esas entradas de control. Por ejemplo, yo podría cargar un valor, dejarlo almacenado Cargar un valor eh, poniendo en C11, dejarlo almacenado eh, poniendo 00 durante todos los clocks que yo ciclos de reloj que me interese y en un momento dado decidir si lo quiero eh, desviar hacia la derecha, desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Incluso puedo empezar a desplazar hacia un lado y después desplazar a otro. O podría decidir hacer una carga con desplazamiento hacia la izquierda porque podría ir metiendo eh, los valores de i tanto por un lado como por otro. ¿Vale? La, la IL y la IR que comentábamos antes. ¿vale? Lo dicho, es un registro mucho más versátil que todos los que habíamos visto. Y no siempre tienen que ser así. Puede haber registros que solo combinen dos modos de funcionamiento, puede haber registros que combinen ocho modos de funcionamiento, etc. ¿Vale? Esto pues, quedará a gusto del, del diseñador del, del registro. Y bueno, por mi parte ya estaría la parte de, de, de registros, así que damos por acabado este vídeo y muchas gracias.